Claro, Es distinto el proceso mental que de hace 10 años que el de hoy. Claro. Esto ha cambiado radicalmente. Hace 10 años la verdad es que me costaba, me costaba un huevo. O sea, tomar una decisión así. ¿no? Y, y, y me encallaba y probaba varias cosas a la vez. Lo cual es, es Peor, terrible, ¿no? Haces, o sea, realmente no haces nada, no, haces un montón de cosas y no haces absolutamente nada. Eh, ahora no, ahora, ahora la verdad es que eh, creo que soy bastante rápido en eso. no O sea, yo me propongo eh, una opción a, a seguir, no me propongo una prueba, un experimento, una prueba, un modelo de negocio, puede ser cualquier cosa. En el caso de Factoria, por ejemplo, pues hemos cambiado de modelo de negocio tres veces. Eh, y creo que nuestro gran éxito ha sido el, el equivocarnos rápido y el cambiar las cosas rápido. Eh, empezamos vendiendo Benefits con un producto de recursos humanos gratuito y un Marketplace de Benefits. Eh, luego decidimos que no estábamos entregando suficiente valor con el Marketplace de Benefits, que no estábamos siendo diferenciales ni, ni aportamos una, una innovación suficientemente radical justamente en la pata que pretendíamos que fuera nuestro modelo de monetización. Entonces, decidimos pararlo de raíz eh, seguimos desarrollando el software de recursos humanos, pero entonces nos enfocamos en payroll, en intermediar payroll. ¿Por qué? Porque dijimos, ostras, payroll es un problema que todas, el 100% de las empresas tienen que resolver. Eh, y nosotros somos capaces de hacerlo mejor. Entonces, vamos a intermediar este servicio que todo el mundo tiene claro que tiene que llevar a cabo, que todo el mundo tiene un budget en su cabeza, que es lo que cuesta. Y como nosotros eh, somos capaces de mejorar la eficiencia de este proceso, pues, vamos a trasladar este upside, de mejora de eficiencia al cliente directamente monetizando exactamente esto. Entonces dijimos, che, es que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, tiene todo el sentido del mundo hasta que no lo tiene. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? no lo tiene? Bueno, ahí empezamos a crecer. Ahí, ahí bueno. ya no era como los Benefits, ¿no? Ahí empezamos a crecer. Los Benefits era un modelo, además, de muy, muy alto volumen y, y, y muy poco margen, ¿no? Eh, pero, pero Payroll ya había más margen. Eh, empezamos, a, crecimos hasta 40.000 euros de MRR eh, con este modelo. Pero no crecimos al ritmo que queríamos crecer, no íbamos creciendo a la velocidad que nos habíamos planteado. Y, y lo peor de todo es que la principal fricción a eso era eh, que realmente la gente de tenía desasociado completamente lo que es el servicio de lo que es la tecnología. Y nosotros lo asociábamos, entonces nos comparaban, no con otra tecnología, sino nos comparaban con otro servicio, con lo cual vale. pues nos íbamos, nos íbamos a precio y comparaban un poco um, peras con manzanas, ¿no? porque nos comparaban con otros proveedores de servicio eh, que no tenían una plataforma tecnológica como la nuestra eh, y luego muchas veces había relaciones personales con los propios gestores, claro. porque al final la gestión laboral en este país es tan sumamente complicada que casi es como el cura el que te lleva la... ¿no? O sea, es una, tienes una relación ahí que es que igual es tu cuñado además, claro. ¿no? eh, por, muy, por muy bien que lo hagamos, deshacer estas relaciones eh, se puede hacer, pero lleva demasiado tiempo. Claro. Entonces nos propusimos cambiar a través de modelo de negocio eh, y empezar a monetizar por lo que era el software en sí. Cosa que desde el primer momento habíamos dicho, no, no, el software es, es una cosa que hacemos como accesoria, ¿no? eh, gratis además. ¿no? Eh, pues ahí nos decidimos, no, no, eh, de gratis nada, porque al final esto, a eso estamos metiendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento lo estamos metiendo en, en desarrollar esta solución de software. Eh, y luego la regalamos, nosotros mismos le quitamos el valor, intentamos monetizar en algo que tiene mucha fricción, con lo cual pues tomamos la decisión. Y casi en un año, el primer año fue Benefit, el segundo año fue, fue Payroll y el tercer año eh, fue precisamente el modelo propiamente de SaaS eh, que empezamos a monetizar y, y crecimos por 10. De hecho bueno. llegamos al break-even, ¿no? Eh, casi. O sea, fue, fue espectacular el crecimiento que tuvimos en este tercer año. Entonces nos dio, nos dio claro, o sea, vimos claramente que este era el camino, ¿no? Claro.